...en directo, desde Murcia... ...tricentésimo, cuadragésimo, sexto... ...día consecutivo de protestas... ...de protestas en contra del muro... ...que está partiendo la ciudad en dos... ...en contra de esa pasarela... ...que sería el único modo de cruzar... ...al otro lado del muro... ...por ahora el proyecto está... ...aprobado... Para que cierren este paso a nivel ocho meses, la gente no se fía y no quieren otras personas ni siquiera un día. No quieren que durante todo un curso escolar esté el paso a nivel cerrado. En Granada llevan tres más de tres años sin tren y también era para unos meses. La gente no se fía. Aquí tenemos a la, el, toda la gente la plaza de soterramiento. Hoy hay concierto de grupos sin Tregua. Lo están preparando ahora aquí el escenario. También está en contra del corredor del Mediterráneo. ...el paso del corredor del Mediterráneo... ...por el casco urbano... ...un tren de mercancías ...que entre otro tipo de mercancías ...transportaría mercancías peligrosas... ...y esto como podéis comprobar... ...esta revuelta de la huerta... ...esto ya es más que unas protestas... ...esto es un movimiento sociocultural ya... ...tú lo sabes... ...que te estás conectando aquí diariamente... ...y si hoy es tu primer día... ...pues, llevamos 346... ...346... ...música, poesía, radio... ...fotografía, pintura... ...aquí ha habido de todo... ...aquí ha habido de todo... ...pues sí... ...saludos a Nuria que dice que se ve muy bien... ...esperemos que no sea porque estoy emitiendo en alta resolución... ...y nos quedemos sin... <ríe> ...nos quedemos sin... sin... ...sin datos ¿no? Saludos... ...a toda la gente que estáis en este momento en directo... Sí. ...y también a lo que estáis viendo... ...luego esto en diferido... ...el grupo Sin Tregua... ...está preparando aquí, como veis... ...de manera minuciosa, detallada, precisa... ...el audio... ...la iluminación de la puesta en escena... ...para este momento... ...que vamos a disfrutar en esta plaza de soterramiento en Murcia... ...en esta revuelta de la huerta... ...que ya dura más de 11 meses... ...José Luis, Carmen, María José, Nuria... ...todas las personas... ...Aurora, Jiménez... ...abrazos desde La Rioja... ...José Luis... ...un abrazo ahí a toda la gente, también riojana... ...Huertana... ...también muy conocida por la huerta murciana... o sea, ...por, la, por, por su huerta, al igual que la murciana... ...ahí tenemos a la familia Santiago, Zenaida hija, Zenaida la abuela... ...y la niña Julia, que maja que es... ...que está caminando aquí con nosotros... ...y aquí tenemos a Jorge... ...que nos está ayudando hoy a la cámara... ...gracias Jorge por participar en esta retransmisión... ...aquí ya veis, toda la gente es necesaria, la gente somos los medios... ...aquí tenemos el palco... ...y aquí el resto de la gente, pendiente ya de que comience este concierto... ...insisto, esto lo está viendo, es diversión, sí, de acuerdo... ...pero esto son, son, son protestas, es que en Murcia protestamos también así... ¿eh? y, ojo, 346 días seguidos... ...346 días consecutivos... Ya se va notando que la gente se va incorporando de las vacaciones y que no se quiere perder, por supuesto, el concierto de hoy. Sin tregua. Podéis buscarlo en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Twitter. Sin tregua. Ahora después también lo pondré en un tweet para que podáis encontrar al grupo con facilidad. Bueno, vamos aquí a preguntarle, vamos a preguntarle aquí a la gente. Vente, vente, Jorge, acompáñanos. A ver, vamos a preguntarle aquí a ciertas personas que tú conoces. A ver, venga, venga. No, pero tú vente por aquí a la cámara, tú a la cámara, Jorge. Venga, ponte aquí. Ahí. Jorge a la cámara y su madre aquí delante. Irene, ¿qué la cartera del barrio. Bueno, no, ahora no, ya era, de otro barrio. Ahora de otro barrio. Ahora ya de otro barrio. Ahora estoy en los carros. Que barres. también está... hay gente por pero aquí. ...pero tú aquí cara. para la gente eres la cartera. Sí. <ríe> me queda por eso. Vacaciones ninguna. No. ...has está por aquí. Va vacaciones, como digo yo, cuando todo el, esté todo el mundo trabajando, yo cogeré las vacaciones obligadas. Sí. Claro. Oh, se me acaba el contrato y a la. A la oh. sí, pero pero cógelo, cógelo, cógelo que se cae. Sí. Ahí. Tenemos a, a Jorge, a su hijo, aquí, a, la cámara. Veremos a ver. la cámara. Eso es otro tema para hablar un día, ¿eh? el funcionamiento de correos, que de hecho hay correos en lucha también, bueno. Sí. ¿Verdad? Pero oye, tu hijo tiene seis, seis. seis años, cumplió hace... ¿eh? En abril. Nada, hace nada, durante esta revuelta. <risa> ¿Cómo te afecta a ti? Explícaselo a la gente, porque mucha gente ya desde que... ...la última vez que, que, que aquí saliste juntos ya ha un tiempo... Sí. ...¿cómo te afecta a ti y a tu hijo... ...el que corten el paso a nivel que pues, corten el paso?... ...pues me ha afectado un, un montón... ...pero ¿cómo? A ver, en el día a día... ...el día a día pues imagínate el colegio del CRIO... ...está ahí nada más cruzar la vía... ...pues nada más que ir, venirme yo, volver a recogerlo... ...venir, llevarlo a la actividad... de tras colegio, volver... ...ir a recogerlo, llevarlo, llevarlo a su hermano y así... Pues cruzo por ahí, pues pierdo la cuenta ya las veces que cruzo yo por aquí andando, porque luego con el coche también paso. Claro. Y luego, ¿hay algún hay algún temor o no lo hay a que el hecho de cuando esto esté cerrado, claro, se convierta esto en una zona fantasma y entonces sí. ya no sea solamente la pasarela, sino que dé hasta sí. cosa a acercarse a este punto? Más que esta zona, la, la, esa zona de ahí. Que eso se va a quedar oscuro, se va a quedar sin coches, sin gente, sin nada. el trozo ese, pues ya va. ¿Se, se podría dar el caso de que hubiese muchos padres y madres que estuvieran, que estuvieran, o que decidieran ir en coche al colegio en vez de pasar por la pasarela? Porque claro, a las 7, a las 8, pero su, no sufriéndolo. ...pero sufriendo sí, claro, claro. los retrasos, pero claro, es posible? ¿Cómo que es sí, posible? ¿Es posible que haya gente que, que, que diga... ...yo en vez de cruzar a las 8 de la mañana, a las 8 y media... ...por esa pasarela, ir a una, zona, coche, a una eso, zona a una zona fantasma... ...me voy en mi coche, me doy una vuelta por ahí... ...y pues, lo, lo llevo ahí, digo, si ¿puede ser piensa, o no? cal, Hombre, como puede ser, puede ser, pero si piensa uno eso... ...lo van a pensar todos, ten a de salir por ahí con el coche... Pues va a haber unos atascos ahí monumentales... Bueno, también comentan que la, la posibilidad de que, de que pongan autobuses, eso por una parte ayuda, por otra parte aumenta también el tráfico. No sé yo si ayuda a eso mucho, no sé. Sí. O sea, tú digamos que esto lo ves confuso, sí, lo que lo que no sé. Lo veo sea... nublado, lo veo nublado esto ¿Sí? todavía. Sí. Es complicado. Sí. Es que es algo que cuesta imaginar, yo voy preguntando a ver de qué manera, nos lo podemos imaginar, pero claro, hay cosas que hasta que no se ve es difícil de, de saber cómo uno va a actuar. Sí, eh, ...ahí está, ahí está... Bueno. ...porque quién sabe, igual yo soy de las que no paso por ahí nunca en la vida... ...y me cojo el coche... ...o igual no... <risa> ...es que no... ...de alguna manera nos tenemos que apañar... ...muy bien... ...bueno... ...algo haremos... ...aquí Jorge, como ves... ...si uno... soterra... Sí. ...si lo conseguimos que soterre... Mmm, ...nos apañaremos los meses que tenemos que estar... Sí, ...pero eso se sabe después, claro... ...claro, claro... <risa> ...claro... ...bueno visto aquí jorge siempre dispuesto a echar una mano eh, a ayudar Míralo. no no no está ahí sujeto eh, pero, pero es un buen camarógrafo es un buen camarógrafo le metemos miedo nosotros a, a los críos pero no no eh, lo, lo, lo tiene claro bueno ya el concierto está a punto de comenzar vamos a ver cómo evoluciona esto irene casi un año casi un año ya aquí ¿eh? ...madre mía... Diciembre, ya es mes que viene, un año Tu hijo, prácticamente ya. sus recuerdos van a comenzar desde las protestas Porque a los cuatro años se recuerda poca cosa, ¿no? Sí. Ya se recuerda de los cinco, los seis, los siete Y ya va a recordar cuando iba con su madre, claro, sus días, claro, su claro, abuela claro, claro, claro. A los días Esto bueno. es historia de Murcia ahí, ahí. Gracias, Irene Dime, Jorge, ¿qué quieres? ¿Eh? Espérate a ver, aquí tenemos al camarógrafo, venga, Jorge, oye, tú siempre que viene la las aquí ayudando a retransmitir, bueno, vale, ¿te gusta a ti estar con la cámara y con el micrófono? Sí. ¿Te gusta? Sí. Y oye, ¿tú quieres muro? No. ¿No quieres muro? No. ¿Lo tienes claro? Sí. Porque el colegio, ¿dónde lo tiene? Por las vías Después de las vías Es decir, al otro lado del muro tendría el colegio Sí ¿Lo voy a pasar por la pasarela Bueno, pues aquí seguiremos A ver si cumple aquí también Los siete, los ocho, los años, los que sean, ¿no? Aquí hay que estar todos los días Sí ¿Eh? Todos los días, ¿dónde nos vemos? ¿Eh? A las vías Ahí estamos sí. Muy bien bueno, ya se va haciendo tarde Venga sí. Mu Muchísima gente hoy aquí pendiente de Que comience este concierto Como cada jueves, ¿eh? cada jueves En esta Plaza de soterramiento en esta Revuelta a la Huerta En este Murcia que ha dicho Basta de corruptos, basta de sinvergüenzas que quiere una ciudad libre, accesible, hartos de mentiras milenarias, ¿no? Que, que, que tantas veces se, se ha proclamado en las marchas, las manifestaciones, se ha dicho que ni catenarias ni mentiras milenarias. A ver, Juan, ¿qué comenta, Juan? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto cuándo va a empezar? ¿Piensa ya o cuándo? Por lo que se oiga. Sí. Que aquí no oigo yo nada. <risa> a ver, hola, hola, hola, hola, hola. No, ¿Qué? Que no oyen nada, es que están preparándolo para que lo digamos perfecto. Pero bueno, si los vamos a ir ya. No, no vamos ahí. Llevamos aquí 346 días, no vamos a esperar 10-15 minutos. Claro que esperamos, que sea una hora. ¿Eh? ¿A que sí? Claro. ...¿ha visto qué profesionales que son? ¿Ha visto qué profesionales que son están ahí poniendo el sonido al máximo? ¡Carmen! ¡Que te llama Juan Pijo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Anda! ¡Mirad, mira, mira, aquí! a ver o sea, aquí habla algo! Que te, vea, ¡Que te vea tu hija! ¡Pero si mi hija me ve todos los días! Pero bueno! ¡Pero es que esto es más gustoso! ¡Esto es más gustoso que aquí! ¡Esto tiene más, más fuerza! Ayer a verte y darte un beso solo tiempo poca puerta. Venga, a la calle ya. ya que si no nos vamos a ir en persona Claro, ¿y Ana, dónde está tu mujer? Está en es mi casa, está al lado la de dolor esta noche. ¿Ah, sí? No, no, y yo, yo me vení a bueno, ya la veremos por aquí otro día, mándale, sí. mándale un besico a Ana aquí. Pero, Bueno, pero si, bueno. si Benson le damos 50 pero, ¿Y, si, y el 51 no sobra, Juan, el 51 no, no, no. sobra Juan. Claro, mándaselo, mándale así un besico a, a otro, el 52 52 el 53, no hay 54 50, sin 53 A toda hora dando Ana, muchos besos Hijo, Que sí, uno sí, solo sí, Claro que sí ¿Eh? No me querés temblar la cara <risa> <risa> Claro Vamos a ver Que llega, el día que nos pongan impuestos a los besos y a los abrazos ¿habrá, ¿Ah? Habrá que pensarlo Habrá que darse abrazo en B ¿Qué? Vamos, ni, no hay que pensar en eso Ay, no ¿Eh? mi ¿Eh? A mi jefe ya le te ha ido yo El arreglo Mi jefe, tu hermano su hijo ya va con el estómago lleno. Sí, sí, no te preocupes. Es que no atrevo que ahí. ¿Eh? Aquí no vengas más si no vienes con un bocadillo. Ya lo llevan la panza... o lo que sea. Si sí, sí. ¿Ya, sí, ya lo todo? llevan. La... ¿Y, ¿Y, un, y, un, y un plátano y todo, ¿Y un ya, plátano, todo? ya sabes. Plátano, dice aquí. ¿Eh? Sí. ¿Dónde está el bocadillo? Ahí ya te has comido bocadillo. Claro. ¿Quieres eh, digo más, claro. más? ¿Más goloso? ¿Te comes el bocadillo? Sí. ¿Sí o no? Sí que sí. sí, sí. Está sí. aquí, ¿no? Sí. Bueno, ahí está la jefa del bocadillo esta. Pues la veo y voy a tirar para allá. Dice Juan, el bolso. No, eh, Ha sido llegar, me doy la vuelta y nada más cruzar, ya, ya iba con pipa en la mano. Digo, si no me ha dado tiempo ni a verle quién le ha dado las pipas. Y luego no sé cómo, ya no tenía pipa, tenía un bocadillo. O sea, le ha dado tiempo comerse todas las pipas. O se la habrá echado al bolsillo, yo qué sé. Ahora le falta que le traigan el. ¿El bizcocho? Ah, el bizcocho Eso se lo trae Bebi y Antonio muchas gracias. Yo también. lo que pasa es que Tiene un menú completo Es ¿no? que ahora con la, con la perra No puedo Con entrar, Kika Con la ¿También? Kika no puedo entrar a la, a la confitería Eso es otra cosa, ¿eh? eh Anda que Sabes tú que siempre hay gente Y si es si el momento que no hay nadie Entonces desde la puerta le digo lo que quiero y me lo dan, pero... ¿Una perrica que así? Mira está ahí ...la tiene, la tiene fina... ...pero la de... ...ahora la mostraré... <ríe> ...sí... ...oye, me tienes que arreglar otra vez el móvil que no se ve... ...nada, aquí arreglamos el móvil... ...que haga falta... ...lo solucionamos... Es que lo de ayer de no lo pude ver... No pudiste ver la, ...el encierro de Totana... 17 días que llevan, hoy 18 encerrado en el ayuntamiento Sí, ya, ya, ya lo sé Pero no me, no me pude ir porque no me encontraba el ayuntamiento, cuatro personas A total no se puede ir cuatro personas Hay mucha más gente Para apoyarlo No hay cuatro personas Si no te conoces, ¿para qué vas? Si va más gente de el este barrio, de esta sitio pero, Pero eso hay que organizarlo. Ahora, cuando estén las vías hasta aquí, para que estén los terrenos para acá, es cuando hay que irnos todos para allá. Porque hay que pasar por alcantarillas hay que pasar por Romar, por todos los barrios. Hay que tener que, hay que empezar a va a empezar algo por el cerrado. Hay que empezarlo por aquí. Allá todo. Concierto. Bueno, Juan. Eh, Comienza el concierto que tanto estaba esperando. Venga, vías, vamos. Vamos para mostrarlo. Con ¡Sin ¡Un Tremendo grupo sin tregua. Muchas gracias. Aquí he visto esta puesta en escena para que la calidad de, de audio sea. Impecable Podéis seguirlo en Facebook A Sin Tregua En Twitter En Spotify Y en Youtube Sin Tregua Bueno, pues nada, aquí estamos, en Murcia, luchando por esto que ya habéis conseguido, sois unos valientes. Pido una un aplauso para vosotros mismos, que la verdad que lo que habéis hecho es, yo creo que es único. En España no se ha dado otra situación igual. Bravo para vosotros. Y nada, espero que disfrutéis aunque sea un ratito de nosotros. Somos sin tregua, como ha dicho Jesús. Y vamos con una canción que se llama Cruel Condena. Vamos a hacer un tema que se llama Cronos y Ananqué. Cronos y Ananqué, dioses de la mitología griega, dios del tiempo y la diosa de la inevitabilidad. En cierta manera estamos atrapados por ellos.